Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la simulación de Canal 49. Estamos de regreso y en esta ocasión vamos a rifarnos <ríe> contra los Potros o los Colts de Indianápolis. Eh, me lo pidieron por ahí algunos, eh, entonces pues me fui con la mayoría, así que vamos a ver qué tal nos va. Enfrentando a nuestro ex compañero de Forrest Bogner, a TY Hilton, a este señor Walker, a Pascal. Eh, a Mac, a algunos por ahí de los Colts que, que son muy buenos. Y que creo que esta defensiva de los Colts me va a meter en aprieto, sobre todo porque ya no me dio desencanchado. Eh, la verdad es que es la primera vez que juego desde que eh, dejé el Madden hace algunas semanas. Entonces, vamos a ver cómo nos va con el señor Felipe Ríos a, al mando de los controles. No, aquí eh, van a tener la primera ofensiva. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Desde su yarda 25 saldrán Viene el pase rápidamente Aquí con su ala cerrada Fred Warner rápidamente al tacleo 7 yardas, segunda oportunidad 3 yardas por avanzar Un solo hombre al lado de Philip Rivers eh, Viene aquí, es una jugada de pase Viene rápido al centro Conecta rápidamente con Pascal Precisamente, si es Pascal Y ahí se van hasta la yarda Ya están a medio campo En dos jugadas ya, ya están en medio campo eh, formación pesada, me la cambian de lado Aquí se está escapando Mac Ahí está Warner hoy Hasta la yarda 36 ya de nuestro territorio En tres jugadas Casi ya nos recorrieron Hasta, ya están en nuestro territorio de entrada Y aquí nuevamente con Mac Y ahora sí, ¿a dónde? ¿a dónde? Y ahí está quien, Jabón Kinlow Jabón Kinlow quien eh, utiliza eh, Sin ningún tipo de respeto El, el número de el número de The Forest ¡Ah, no! ¡Está solo, solo! ¡T.Y. Hilton! No. ¡Ay, qué moda Jason Barrett! Señoras y señores, en cinco patadas me anotan los calls y se nota mi falta de entrenamiento, mi desencanchamiento total. Ah, el señor Rich, creo que es ese apellida, el, el coach de los, de los Colts todavía estoy con Joe Pagano, no pero ya es Rich este, y vean aquí quemaron en, en el uno contra uno quemaron a Jason Barrett, horrible ¿vean? se fue en banda, y touchdown de los Colts, ahí está Philip Rivers festejando y los Colts pegan primero señores, ah, será otra derrota para Pablo de Canal 49 no lo sé, pero sí me pareció una buena idea jugar contra los Colts la verdad es que este es, es un buen rival, es un buen sino lo vamos a enfrentar en, en la temporada, aquí Richie James a la yarda 24 Y aquí viene el señor Jimmy Garoppolo, eh, odiado por muchos, amado por otros y, y bueno, aquí vamos a ver qué tal Primero 10 yardas por avanzar, empiezan por aire, viene rápidamente con George Kittle, George Kittle bien Más de 10 más de yardas, 13 yarditas por ahí Primero 10 yardas por avanzar, ya en la 38 Viene aquí la jugada por fuera, rápidamente, ¡ay, oh, Monster, no a ningún lado! Se cierra la defensa de los Colts. Segunda oportunidad, 15. Perdimos 5 yardas. Segunda y 15 por avanzar. Viene aquí Garoppolo. hace las indicaciones. Tiene dos hombres del lado izquierdo. Viene aquí un McKinnon. McKinnon rompe un tacleo y apenas creo que regresó a la línea original de gol. Así es, tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Se complica el drive. Vamos a intentar aprovechar su agresividad. Y rápidamente aquí viene el pase, el pase pantalla con McKinnon. McKinnon, bien. Que McKinnon ya se fue de los 42, pero bueno, serán los últimos juegos que lo veremos en este roster. Y después ya nadie se acordará de ese señor. Nuevamente, McKinnon, McKinnon a ningún lado. Y ahí estuvo, entre otros, De Force Bogner. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Vamos a volver a jugar es, a, aprovechando sus cargas. Venía Bogner sobre polo Vean ahí a Monster Monster bien. Más de 10 yardas, bien. Casi 20 yardas en esta región. Ya estamos a en la. En la 33 de los Colts, territorio potro. Estamos cabalgando o domando al potro. Viene aquí la Jet No, a ningún lado. Con Divo Samuel. A ningún lado, señores. Vamos, una RPO viene rápidamente con Monster. Monster gira. Rompe un tanqueo. Rompe tu central de estirar un poco más. A ningún lado. Seis yardas. Tercera oportunidad. Cuatro yardas por avanzar. Vamos a buscar las trayectorias rápidas. Aquí Garoppolo no encuentra, no encuentra, no encuentra, le van a llegar, le van a llegar, le van a llegar. Afuera, afuera, señores. cuarto y cuatro, no la vamos a jugar. Nada, de que tres puntos vamos a jugárnosla, Vamos a recordar cómo se tiene que hacer esto. Eh, con doble a la cerrada. Viene aquí Jimmy Garoppolo. Viene Jimmy Garoppolo. rápidamente ahí está Roswilly Willy. Ahí está. Sí, primero y diez. Primero y diez, señores, justo en la yarda 20 Y con esta jugada se acaba el primer cuarto. Eh, los Colts eh, pegaron primero y están arriba en la pizarra. Pero ya estamos tocando la puerta. Estamos tocando la puerta y vamos a ver si estos Niners pueden sacar puntos aquí. Viene primero Vlad Yardas por avanzar. Viene aquí McKinnon, Bien, buena carrera. Ocho yarditas. Ocho yarditas. Segunda por una, dos yardas por avanzar. Vamos a ver aquí con un drag de, de, de, de Ross Willie. Vamos a ver si por ahí sale. Segunda y dos viene aquí la trayectoria de no tiene a nadie viene pero busca aquí nada Jordan oh, Reed Jordan Reed no no no entró se quedó en la 1 señores primero y gol pero ya estamos primero y gol en la yarda 1 de los Colts viene aquí el engaño con ah oh, no un engaño con Juschek no salió y sí la leyó muy bien aquí su linebacker y nos echaron para atrás segunda y gol segunda y gol viene corre corre corre corre corre touchdown touchdown Jimmy ¡Garopolo! ¡Tot 49ers, señor! Vean ahí el festejo de robot. <risa> vean ahí, no encontré receptor, todo estaba cubierto. Y vámonos por patas. ¿Quién dice que Garopolo no puede correr? Al menos aquí, en los videojuegos, vean ahí. Vean ahí ese festejo, ajá. Como si lo pudiera hacer con su rodilla biónica. Pero bueno, ya empatamos los, los cartones con este punto extra de, de Robbie Gold. 7 a 7 San Francisco y Los Potros. Un juego muy cerrado porque... La verdad es que me estoy volviendo a reconectar con todo eh, el mundo real. Y aquí, pues bueno, el primer videojuego que juego desde hace mucho tiempo. Y van ahí por donde quería correr. Y llegó rápidamente, creo que fue... ¿Quién fue? No, no fue, no fue este... El Ayali fue el otro. Segunda y seis, fueron cuatro yardas, segunda y seis. Y ahí está rápidamente Dante Johnson. Dante Johnson entrando de repente ahí a cubrir en lugar de... De, de, de Kevin Williams porque estaba como nickel tercera oportunidad 6 yardas por avanzar formación abierta viene Philip Rivers está buscando receptor está buscando receptor no le llega a nadie no le llega a nadie y tiene solo solo en el centro a quién fue a, a quién fue ahí este cómo se llama cómo se llama este así ah, Pitman Jr primera oportunidad 10 yardas por avanzar primera oportunidad 10 yardas por avanzar llama al hombre de movimiento es el engaño de la Jet Sweep, la entrega al corredor y a, a dónde. Ahí estuvo Jason Barrett, llega bien a atacar a Mack. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Los Colts eh, no, no lograron ninguna yarda en, la, en el drive anterior. Viene aquí el engaño de corrida. Viene aquí Felipe lo estoy cubriendo bien atrás. Viene aquí, Bosa, Bosa, Bosa, y lo tenía bien. Bien, bien, le llegó. Creo que fue, creo que fue Jabón Kinlow y con eso la pausa a los dos minutos, pero perdieron muchísimas yardas. Tercera oportunidad, 26 yardas por avanzar tercera y 26. Viene aquí. Así ah, se le entrega el corredor, se la le... entrega. ¿A dónde? ¿A dónde? Keegan Williams, ahí está. Tiempo fuera de los Niners, vamos a tener el balón todavía porque en esta cuarta seguramente van a patear. Así es, viene Sánchez en el en el despeje. Y y va a ser un touchback. Touchback, señores, a la yarda 20. Desde ahí vendrá el drive de San Francisco. Este último de la primera mitad, a ver si podemos sacar puntos. Sería importante porque aparte vamos a recibir en la segunda y eso nos puede poner en una situación bastante cómoda en lo, que, en lo que respecta a este juego, trips de lado de hecho Un solo hombre de, al lado de Garópolo, y a ese es al que quiere buscar. No, va a tirar el pase rápido. Oh, ¿Qué pasó? ¡Ay, oh, no! Incompleto con George kill Lo tenía. Ah, segunda oportunidad, 10 yards para avanzar. Tenemos todavía dos tiempos fuera. Viene nuevamente aquí está George los Vámonos, ¿cómo no? A la 40, a la 44. Bien, jugadas en serie, jugadas en serie. Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar en la 43 del propio territorio. Un, un poco más de un minuto. Viene Garopolo, está buscando, está buscando, está buscando. Va a correr, va a correr. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Se sale. Se salió del campo inteligente porque para el reloj. Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar. Estamos casi a medio campo en la 49 del propio territorio. Viene Garopolo, busca en el centro con McKinnon. McKinnon, bien. Ya estamos en Territorio Cold. En la yarda 40. Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar. Viene Garopolo, está buscando, está buscando. Ah, ¡No, ah no, no! ¡No le llegaron, le llegaron! Tiempo fuera señores, Ay, perdimos yardas al medio campo otra vez, perdimos 10 yardotas, oh, no lo puedo creer, segunda y 19, viene aquí el engaño, vienen las cargas, vienen las cargas, se suelta el pase precipitado, Ay, no me salvé de que me la interceptaran, bien defendido Divo Samuel, tercera y 19 con 38 segundos, viene el pase rápido con Monster, Monster rompe un tacle, no hasta ahí llegó, hasta ahí llegó, Tre 16 segundos, cuarta y 10, cuarta y 10, no la vamos a jugar viene Garoppolo, está buscando, le van a pegar, ¡Oh, le pegaron y a ningún lado, y todavía van a tener el balón los, los potros, con 11 segundos, y tres tiempos fuera, vamos a ver qué pueden hacer, viene Philip Rivers, viene el pase rápido, pantalla, a la 40, a la 45, al medio campo, un poco más del medio campo, con 4 segundos piden un tiempo fuera, será la última jugada del medio tiempo, será la última jugada del medio tiempo, vamos a tener que jugar preventivo, como ya vieron ahí, preventivo, vamos a evitar la jugada grande de los Colts, vamos a intentarle cargar, viene aquí o Bosa, le va a llegar, no, se deshace del balón, se deshace del balón, viene el pase y ahí rebota, oh, la tiene! afuera la tiene y Hilton, y con estos señores se acaba el medio tiempo, eh, nada para nadie, 7 a 7, Rich eh, se va un poco frustradón, piensa que pudieron haber hecho más, y aquí están las estadísticas del, del, del medio al medio tiempo, vean, 3 yardas más de San Francisco, parejos por tierra, nadie ha producido nada por tierra, Parejos en la producción de, de yardas por jugada y ningún balón perdido hasta el momento Aquí viene Richie James, vamos a tener el segundo drive El primer drive de la segunda mitad, perdón Y ahí está, Richie James, formación y los 49, y doble a la cerrada Se la entregan a Tevin Coleman y ahí estuvo Forest Wagner que lo frena en seco Y no ganó ninguna yarda, segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar Viene aquí ahora por fuera, ahí estaba el hueco y lo cerró, ¿quién lo cerró? No sé, pero... Ahí estaba el juego. Tercera y nueve. Se complica el drive. Viene Garoppolo. Garópolo está buscando. El receptor no tiene nada nadie. Busca a Samuel. ¡Ay, oh, qué bien! Están defendiendo a Samuel. No sé quién es ese 26, pero están defendiendo muy bien a Diego Samuel en este juego. Cuarta y nueve. Es muy temprano para jugárnosla, pero no la vamos a jugar. Nada de que a despejar. Eh, eh, tenemos que hacer el primer esta jugada por diseño me gusta mucho Ahí está rápidamente, vean, ahí está Trent Taylor Trent Taylor, bien Primero y diez Trent Taylor que ya no está con los 49 Como ya se los dije en el podcast pasado Se fue a los Bengals Y la verdad es que pues no es que le desee suerte Ojalá que pueda rehacer su, su carrera Acá no hizo realmente nunca nada Un par de anotaciones que yo recuerde Alguna jugada por ahí de un primero y diez Y se acabó pero aquí nos está dando el primero y 10. En una cuarta muy importante. Primero oportunidad, 10 yardas por avanzar. Viene. Viene Monster del bloqueo. ¡Oh! Llegó tarde el bloqueo de, de, de, de Yuche. Y es que aceleré muy rápido. Segunda, pero al menos ganéis 2 yardas. Segunda y 8. Ya estamos en territorio de los Colts. Viene aquí doble bloqueo. Viene Monster, rompe un bloqueo. Tacleo, oh, perdón. Bien. A la yarda 25, señores. A la yarda 25. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Este drive va muy bien. Va muy bien este drive La, la, la defensa de los Colts es muy buena ¿eh? La frontal es muy buena, no me deja correr Viene aquí Monster hoy oh, Explotaba el hueco bien Y solamente ganó un par de yardas Tres yardas Segunda y siete por avanzar Segunda y siete Viene aquí el engaño de la Jet Sweep Se la entregan a Monster. Monster por el centro a ningún lado ¡Ay! No, no me dejan correr los Colts Tercera oportunidad, siete yardas por avanzar Viene aquí Garopolo, Garopolo le van a llegar Viene rápidamente el pase pantalla Con Maquino, Maquino dobla la esquina ¡Bien! Lo primero y diez ¡Bien! Bien hasta la yarda 13 de los Colts, primero y 10. Todavía primero y 10. Viene aquí, se la entregan a, a Monster, Monster. Hasta ahí, hasta ahí. Pero bueno, ganó 3 yarditas. Segunda y 7 por avanzar. Segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar. Viene aquí el, el balón con, con Monster Monster. Rompe un tacleo. Bien a la yarda 5. Se metió a la, a la yarda 6. Tercera y 4, tercera y 4, señores. Esta es de touchdown. O oh, oh, Gol de campo. Vamos a ver. Tercera y 4 por avanzar. Viene aquí Garopolo, rápidamente lo cruza con Ross Willis Ross empujando, sí, sí llegó, sí llegó el primer gol, bien A la yarda 2, primer gol de los Niners Primero gol, vamos con formación pesada Tiene que ser por tierra, se la entregan a Coleman El bloqueo de Juchik, touchdown Touchdown 49ers, touchdown San Francisco Tevin Coleman, touchdown Bien señores, en primer gol vean ahí el bloqueo Vean el bloqueo de Juchik, a ver si hay otra toma que tiene que ver, vean ahí, Jush, vean el bloqueo de Jush, ahí está, touchdown, touchdown para los que siguen todavía dudando de lo importante que es que en este ataque, ahí estuvo la prueba fehaciente y los videojuegos no mienten, bueno, poquito, pero aquí nos podemos dar cuenta que el trabajo de Jush en esta ofensiva es realmente importantísimo. Touchback con 29 segundos, aquí viene Philip Rivers, vean sus números, 5 de 6 completos, 107 yardas, un touchdown, hubo números bastante decentes, realmente no ha hecho gran cosa, la defensa ya ajustó después del primer drive, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, en el tercer cuarto que se está acabando, vean ahí el disparo, vean a Fred Warner, rápidamente llegando a taclar a Mack, Fred Warner sí, defense, vean, defense, vean ahí se lo entregó nadie, vean el disparo de Warner, Bien. Segunda oportunidad, 11 yardas. Perdieron una yarda. Segunda oportunidad y 11 por avanzar. Dos de receptores del lado derecho. Viene Philip Rivers. Busca aquí el pase rápidamente con Mac. Y quien llegó, Jason Burrett. Ganó unas tres yarditas. Dos yardas, tercera y nueve. Con estos señores se acabó el tercer cuarto. Se acabaron las acciones del tercer cuarto. San Francisco ganando apenas por 7 puntos. Este drive de los Colts está buscando la remontada. O al menos emparejar el juego. Empiezan las acciones del cuarto cuarto. Tercera oportunidad, nueve yardas por avanzar. Viene Philip Rivers nuevamente en los controles. Tira el pase cruzado. Viene aquí con Mac. Mac. ¡Uy! ¿Cuándo llegó? no ¿Llegó? ¿Llegó? llegó? Sí, creo que sí se estiró. Se lo están dando primero y diez. Ante los reclamos de Berrett. Pero se lo están dando a los Colts. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Viene Philip Rivers. Philip Rivers nuevamente busca su válvula. El señor Mac. Y hasta ahí gana unas siete yardas. Sí, segunda oportunidad, tres yardas por avanzar. Formación Bunch del lado derecho viene viene Phillip Rivers la defensa ajustando se echa para atrás está buscando a su receptor rápidamente en el centro a la ala cerrada y ya están en territorio niner ya están en la 45 de los niners está moviendo bien esta ofensiva eh, ay qué nervios qué nervios porque no estoy jugando como yo quisiera ni a la ofensiva bien le pegaron a Rivers viene bien ah, corre uy esa pudo haber sido interceptada por Greenlow pero no reaccionó Bien la presión, segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar, viene aquí Philip Rivers Philip Rivers con todo el tiempo del mundo, solamente estoy cargando con 3 y no le llega a nadie Viene Rivers, busca ahí el pase, nada, nada, afuera, la agarró afuera, la agarró afuera señores Tercera y 10, se complica el drive para los Colts Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar No le llegan, viene aquí, la cor el corredor no llegó, no llegó Mac Se quedó una yarda señores, se quedó una yarda, cuarta y uno Cuarta y uno por avanzar, se la van a jugar los Colts se la van a jugar Formación pesada, tengo toda mi defensa también ahí en. ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Bien! ¡Bien Fred Warner! ¡Bien Fred Warner! Los paramos defensiva señores ¡Vital! Esta, esta, esta defensa Pudo haber sido la del partido Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Todavía no canto victoria, tienen 3 tiempos fuera Y está la pausa de los 2 minutos Queda bastante tiempo, pero esta defensiva Se fajó en un momento bien importante Viene aquí McKinnon, McKinnon bien Gana unas 8 yardas Ah, nueve yardas, segunda oportunidad, una yarda por avanzar Segunda y uno Viene aquí, hace las indicaciones, cambia la jugada Muy bien plantada la defensa de los Colts Viene aquí, ay, oh, Bogner le pega ahí y... Vean a Bogner, es que vean, yo por eso lo sigo extrañando No me importa que me digan eh, que ya no se van a extrañar a antiguos jugadores Yo a Bogner creo que con esta defensa sería bestial Vean ahí, rápido, ay oh, no, siguió peleando, no Ay, oh, no, eso de pelear, cuarta y uno, vamos a jugárnosla Vamos a jugárnosla. No le quiero regresar el, el balón a, lo, a, lo, a, los, a los Colts. Ay, oh, cuarta y una. viene Y van a venir con todas las canicas. Van a venir con todas las canicas los los Colts. Estoy seguro. Estoy segurísimo que vienen con todas las cuirias. Vienen aquí los disparos. ¡Rápido! ¡Le pegan! ¡Oh! ¡La agarra al está! Primero y 10. Y pausa de los dos minutos. ¡Oh! ¡Qué jugada, señores! ¡Qué jugada! Aguantó el golpe Polo La agarró con las uñas quiero Y logró el primero y 10. Después del error de la anterior jugada por pelear. No lo logró. Formación y viene aquí, se la entregan a Coleman Coleman es detenido, pero Aquí ya es devorar el reloj, primer tiempo Fuera de los Colts, van a empezar a quemar Sus tiempos fuera, pero vamos a ver si Todavía les alcanza para tener el balón una vez más Segunda oportunidad de 8. Ahora se la entregan aquí a, a Monster, Monster gana unas cuantas yardas, tres yarditas más Piden su segundo tiempo fuera Tercera oportunidad importante para los Niners Y para los Colts, tercera y 4. Tercera y 4 Por avanzar, viene el pase pantalla con Kalyushek, Yushiko oh. Está oh, bien oh, no, oh, no sé si llegó, no, no llegó Y piden su último tiempo fuera a los Colts ¿Qué va? ¿Qué va a ser cuarta? Cuarta y uno, vamos por ella Vamos a jugárnosla Vienen los Colts con todas las cargas Vamos a ver si nos sale, vamos a intentarlos confundir Vamos a ver Vamos a un drop back rápido Tres, tres, y, y, y, y, tres y para Tres y tirar el pase Un pase rápido Vamos a ver, no lo siguió el esquinero, señores. Ya vieron dónde está el pan. Vamos a votarlo, pero vamos a mandar a Lala Serrata también a largo. Con alguien se tiene que ir. Ahí está. Vámonos. ¡Bien! ¡Solo! ¡Solo, Monster! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Touchdown! ¡Touchdown, 49ers! ¡Touchdown, San Francisco! ¡Qué jugadota, señores! No es por nada, pero qué jugadota, me aventé. Y ahí está el festejo de los Niners. Señoras y señores, en cuarta y una. Vean. Confundía la defensa de los Colts. Y solito Raheem Monster. Vámonos hasta touchdown. Con esto estamos finiquitando el encuentro ya prácticamente. Touchdown 49ers. 20 a 7 señores. 20 a 7 el marcador. Después de parecer que iba a terminar más cerrado. 20 a 7. 21 a 7 con el extra de Robbie Gold. Y viene aquí el despeje. El kickoff, perdón. Y a ningún lado. Desde ahí van a empezar los, los potros. No tienen tiempos fuera. Solamente tienen un minuto y medio. Vamos a ver qué puede hacer Philip Rivers. Bien. Ah, nada, nada. Se lo voló. Se lo voló, segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar Solamente cargando con 3, formación preventiva, estoy en cover 3 Bien aquí, bien defendido, bien ahí Fred Warner en el centro, bien Tercera y 10 por avanzar, se complica más el Drive, un minuto y medio, ahora sí exactamente Viene Philip Rivers, tira ahí al pase, ¡Nada! ¡Bien defendido! Bien defendido, aquel Witherspoon que ya es Seahawk y que dice que es el mejor esquinero sano, yo lo dudo mucho Cuarta y 10, se la juegan los Colts Viene aquí el pase y es interceptado. ¿Quién es Emanuel Mosley? Vámonos, corre. Corre, corre. Bien. ¡Oh, corre, corre, Se va a salir, no. ¡Oh, ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Pixix! Pixix, touchdown! ¡Pick! ¡Jugada de Emanuel Mosley! ¡38 yardas, Pixixix! Se salía del campo, se alcanzó a meter y nadie lo agarró. ¡Touchdown 49ers! Y estos señores acaba, aunque ustedes no lo crean, empatiza. Vean ahí. Vean ahí a dónde, en la zona, ahí estaba. Emmanuel Mosley esperando el reloj, luego titubió ahí en la banda, se alcanzó a meter y touchdown, increíble la defensa, lo hace, la defensa sacó el partido en esa cuarta y uno que detuvo y este Pick Six asegura la victoria ya de los Niners. La ofensiva también hizo lo suyo, ¿cómo ¿no? Eh, Garó por un touchdown por tierra. Un touchdown por pase. Y este y otro touchdown de, de Tevin Coleman. Vean ahí los números de Philip Rivers. 10, 10 17. Ahí está. Bajó considerablemente a comparación de hace rato. Solamente 148 yardas. Un touchdown y una intercepción. Regresan a donde se quedaron hace rato. Ahora con menos tiempo. 1 minuto 18. Primero por 10 yardas por avanzar. Sin tiempos fuera. Buscan rápidamente aquí a Pascal. Me parece que es. Segunda oportunidad y 5 por avanzar. A, no le llega a nadie a Rivers. Viene el pase rápidamente con Mac. Y ahí está Fred Warner. Tercera y 7, 40 segundos. Tercera y 7, viene el pase rápidamente. Ahí, oh, sí lo agarró Tia Hilton en la yarda 40. Quedan menos de 30 segundos, señores. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Viene Philip Rivers, viene al centro. Ah, oh, sí lo agarró, pero no lo alcanzó a taclear eh, eh, Warner. Pero lo agarró Mosley. Y viene aquí un último pase, un último pase de los Colts. Buscan a la banda y ahí está Sherman Richard Sherman no había aparecido en todo el partido Y con estos señores se acaba el partido Se acaba el encuentro Rich bastante molesto Por la debacle que fue la segunda mitad para los Colts Y la manera en que jugaron los Niners esta segunda mitad Nos fuimos al medio tiempo 7-7 señores Y terminamos 28-7 a 7. 21 puntos sin contestación de los Colts en la segunda mitad Y pues bueno Ahí está nuevamente regresando a las simulaciones Canal 49 Espero que lo hayan disfrutado de verdad eh, yo me divertí La verdad es que ando desencanchadón Y aún así, vean, me alcancé a acordar De cómo se juega en la segunda mitad Ahí está el score, muy bien El último cuarto, muy bien eh, Señores Canal 49 vuelve a la normalidad Ahí están las estadísticas, nos vemos el lunes Para el podcast, bastante cosas de, de que hablar Además lo que se venga Porque ya pasó la, pasa la fecha del 1 de junio Y empiezan contrataciones Y más cosas, nos vemos el lunes Cuídense mucho, Go Niners.